La Eucaristía de hoy estará presentada por las siguientes intenciones. Susana Reyes de Marco, Eladia Medina, al cumplir seis años de se fallecida, José Joaquín Cuevas, Olga González, Santiago Medina, Jesús María García, Francisco Vázquez, Teófila Tejeda, Ángel Macabe, quinto año, Wilson de la Cruz, Luciano. En acción de gracias por sabores recibidos, por la salud de Janet Portés, en acción de gracias por el doctor Pultarco Bartolo, María Esther y Esperanza de Rodríguez, por la salud de Esperanza Gómez. Bienvenidos a celebrar nuestro encuentro dominical este décimo domingo, decimoctavo domingo del tiempo ordinario, al inicio del mes de agosto mes que celebramos el inicio al año jubilar mariano y nuestra gesta resoladora, en el cual estamos llamados a vivir el valor de la honestidad con el tema, es mejor tener poco con honradez que mucho con justicia. A partir de hambre física de Jesús, quiere responder al hambre presente en el interior de cada persona, enviándonos a buscar, buscar comida que permanece y da vida eterna. Él nos da a conocer como el verdadero pan de la vida, dejando claro de quien cree en Él, saciará su hambre y sed interior y vivirá de una forma diferente de ser, de pensar, de sentir en el mundo, en la comunidad y en la familia. Iniciamos cantando con gozo al Señor Jesús que llega a presidir esa Eucaristía a través de su ministro. Para alimentarnos con su palabra y la Eucaristía Y así saciar nuestra hambre y nuestra sed El Señor, el Señor está aquí Derramando su amor sobre mí Y cantemos para Él y entonemos a una voz Cantemos para Él entonemos a una voz Abba Padre, venga hay dolor y levanta tus brazos a Dios y cantemos para él y entonemos a una voz y cantemos para él y entonemos a una voz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 Y en la Eucaristía Para poder entrar a celebrar con plena disposición Este sagrado misterio Vamos a reconocer ante el Señor que somos pecadores Vamos a reconocer ante el Señor nuestras culpas Nuestras debilidades, nuestras flaquezas Y cantando con el coro Pidamos al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros De Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Que Él perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Glorifiquemos con alegría en este domingo A nuestro Dios Amén Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos, en la tierra pásalos por el amado. Señor te Gracias por tu inmensa gloria, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasalos por el amado, tú eres el Cordero. en lo alto de los cielos en la tierra los por el amado tú solo eres santo tú solo el altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos Y en la tierra los por el amado Oremos Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos.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 En ellos tu obra creadora, y consérvales los dones de tu redención, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces como pueblo de Israel murmuramos al Señor y a sus representantes cuando aparecen las dificultades. Dios responde enviando lo que necesitamos como hizo con su pueblo Dándole el maná que es anunciado anticipado del verdadero pan de vida que es su propio hijo Escuchemos atentamente Del libro del éxodo En aquellos días toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne Comíamos pan hasta saciarnos Ustedes nos han traído a este desierto Para matar de hambre a toda esta multitud Entonces dijo el Señor a Moisés Voy a hacer que llueva pan del cielo Que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita Pues quiero probar si guarda mi ley o no He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles de parte mía, por la tarde comerán pan, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde una bandada de cordinices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco, semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, manjú, es decir, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Al símbolo responsorial vamos a responder El Señor les dio un pan del cielo ¿Cuánto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria? ¿Cuánto nos han narrado nuestros padres? Nuestros hijos los oirán de nuestra boca El Señor A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos Hizo llover maná sobre su pueblo Trigo celeste envió como alimento Así el hombre comió pan de los ángeles Dios le dio de comer en abundancia Y luego los condujo hasta la tierra Y el monte de su diestra conquistará Pablo nos recuerda que como sus discípulos misioneros estamos llamados a llevar una vida recta y pura fundada en la verdad En la que se destaca la honestidad, escuchemos De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, declaro y doy testimonio en el Señor de que no deben ustedes vivir como los paganos Que proceden conforme a lo vano de sus criterios esto no es lo que ustedes han aprendido de Cristo Han oído hablar de Él y en Él han sido adoctrinados Conforme a la verdad de Jesús Él les ha enseñado a abandonar su antiguo modo de vivir Ese viejo yo, corrompido por deseos de placer Dejen que el Espíritu renueve su mente Y revístanse del nuevo yo Creado a imagen de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Palabra de Dios. Jesús nos enseña que la fe sincera y honesta en Él es hacer la obra de Dios y que la señal clara de que es enviado del Padre es el mismo verdadero pan de vida que sacia el hambre y la sed más profunda de los seres humanos. Aclamemos cantando con alegría al Señor que nos alimenta con su palabra. Esté con ustedes y con su Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Cuando la gente vio que en aquella parte del lago No estaba Jesús ni sus discípulos Se embarcaron y fueron a Cafarnaúm Para buscar a Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago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 Bien, nos acomodamos unos segundos Damos gracias a Dios por esta palabra que nos regala Fíjense mis queridos hermanos, hermanas Para nosotros poder entender Qué es lo que está pasando en esta liturgia de la palabra Tenemos que ver un poquito hacia atrás Los dos domingos pasados por, por lo menos Por lo menos estos dos domingos ¿Qué veíamos en estos dos domingos? Hacen dos domingos Veíamos cómo Jesús veía un grupo de, de personas Que andaban como ovejas sin pastor Recuerdan, y a Jesús le dio lástima Y se puso a enseñarle con calma Decía el Evangelio Se puso a hablarle de Dios Se puso a anunciarle la palabra A anunciarle el reino Que era lo que Jesús anunciaba Muy bien La semana pasada Veíamos a Jesús multiplicando panes porque había visto que esa misma muchedumbre ahora tenía hambre Pero hambre de pan, hambre de comida Entonces Jesús aparece primero dando alimento espiritual con la palabra Y luego dando alimento físico, alimento material Con el pan y el pescado que multiplicó la semana pasada Bien, entonces ya tenemos ese Jesús ¿Qué es lo que pasa hoy en esta liturgia de la palabra? Jesús entonces hace un aclarando Y dice, está muy bien que ustedes quieran alimento corporal Está muy bien que ustedes quieran pan Eso se entiende Ahora, más importante que el pan material Es el pan espiritual Y la crítica que hace Jesús la, Inclusive la llamada de atención que hace Jesús es porque este grupo de personas habían vuelto a buscar a Jesús Pero no detrás de los signos divinos que Él hacía Sino detrás del pan que Jesús le había dado Desviaron su mirada Desviaron la mirada de la búsqueda del reino de Dios Por la búsqueda de los panes materiales Lo que nos pasa a nosotros muchas veces en la iglesia Que vamos a servir a la iglesia para recibir bienes espirituales y después nos damos cuenta que empiezan a aparecer bienes, bienes materiales Y después nos queremos quedar ahí Y es una llamada de atención, eh es una llamada a la atención que nos hace Jesús Que fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto Dejaron de ver el actuar de Dios y se quedaron simplemente en lo material Y hoy nos dice el Señor lo material es importante, sí, inclusive es necesario Por eso dio de comer a este grupo de hambrientos Pero no es lo más importante No es lo más importante Y por eso el llamado que tenemos nosotros es a creer a Jesús Es a creer en Jesús Porque creyendo en Jesús, creyéndole a Jesús Vamos a poder nosotros ver realmente hacia dónde es que debemos tornar nuestra mirada. Que es hacia el Padre. Hacia el Padre. Por eso, mis queridos hermanos, hermanas, es la invitación que hacemos hoy. Es la invitación que hacemos hoy. A no desviarnos de qué es lo más importante. Y lo más importante es. Son los bienes espirituales Que el Señor tiene para nosotros Lo más importante es la vida eterna Que el Señor ha querido darnos Pidamos al Señor entonces Que nos dé su Espíritu Santo Para nosotros nunca desviarnos Y si en algún momento nos desviamos O nos tropezamos Pues que nos paremos Nos reencalrilemos re Y volvamos al camino Por donde el Señor nos llama a seguirle el camino del amor El camino del cambio El camino de la paz El camino de la misericordia Mis queridos hermanos, hermanas Que así sea Amén Les invito a que todos juntos profesemos nuestra fe En ese Dios Que, que nos invita a estar con Él A seguirle a Él Decimos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 Para que el Papa Francisco, los obispos, prevísteros, diáconos, la vida consagrada y los laicos comprometidos se alimenten y sacien el pueblo con el pan de la vida eterna, oremos. Por nuestros gobernantes, para que se preocupen de que sus pueblos no les falte la comida y faciliten que puedan alimentarse los ciudadanos con el pan de la vida que es Jesús, oremos. Te rogamos. Por todos los que sufren, especialmente por la pandemia Para que puedan encontrar el sentido de la vida de Jesús, dador y Señor de la vida Oremos Te rogamos, óyenos Por nosotros aquí presentes, para que al comer el pan de la palabra y de la Eucaristía Practiquemos la honestidad y despierte en nosotros el hambre de ser pan para los demás como Él Oremos te rogamos, óyenos. Para que cada familia asuma su compromiso con la patria, los padres eduquen a sus hijos en el valor de la honestidad y oren permanentemente al Señor, para que sus hijos e hijas sientan la alegría de que de servir al Señor a través del sacerdocio y de la vida consagrada. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, estas súplicas que en voz alta te presentamos,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 esencia. mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir la oblación,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 es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo A los hijos dispersos por el pecado Para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria Fuera reconocido como iglesia cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te proclamamos llenos de alegría diciendo. Santo es el Señor, Dios creador de tu bondad en mar la tierra y el cielo os Hosanna, os en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor el Señor, Dios el creador, creador del universo entero y llenos está de su bondad, el mar la tierra, el cielo. Osana sana, en el cielo.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 y lo dio a sus discípulos diciendo, tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre mi Jesús, mi Señor, mi Salvador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 Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador. Santo eres mi Señor. Mi Señor. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte.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 La paz del Señor esté con todos ustedes sí, con En el amor de Cristo compartimos un signo de paz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 que siempre he deseado Dame a beber de tu amor y seré cual manantial Dame a beber de tu amor Ayúdame a cambiar, te doy mi voluntad, a ti te pertenece y radiaré la luz que con tu amor me ofreces. Quiero entregarme a ti.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 Ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor y seré tu manantial. Dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a tu amor y seré Juan manantial dame a beber de tu amor ayúdame ayúdame a cambiar ayúdame ayúdame a cambiar Yo soy el pan de vida, dice el Señor Quien venga a mí no tendrá hambre Y quien crea en mí no tendrá sed Oremos Acompaña Señor con tu permanente auxilio A quienes renuevas con el don celestial Y a quienes no dejas de proteger Concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención por Jesucristo nuestro Señor, amén. amén Avisos Buenas tardes Estoy aquí para recordarles Que hay misa de lunes a sábado Aquí en la parroquia a las 7 de la mañana Los domingos son a las 11 de la mañana Todos los días 12 de cada mes Habrá misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe A las 6 de la tarde Y todos los días primero y 19 de cada mes Habrá misa en honor a San José a las seis de la tarde. También recordarles que hay misa los jueves y sábados en la capilla a las seis de la tarde y los domingos a las ocho y media de la mañana. Todos los primeros viernes de cada mes habrá misa en honor al Sagrado Corazón de Jesús a las seis de la tarde en la capilla. La adoración al Santísimo es todos los jueves en la capilla a las cinco de la tarde. Las charlas prebautismal son cada segundo sábado de cada mes en la capilla a las 3.30 de la tarde. Los mientras que los bautizos son cada tercer domingo de cada mes aquí en la parroquia a las 10.45 de la mañana. La catequesis de primera comunión y confirmación se estará realizando todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en la capilla. Los misioneros de paz... Tienen que recordar que tienen reuniones y formaciones todos los jueves después de misa a las 6 de la tarde en la capilla. Y la pastoral social, todos los domingos en las misas se recibirán donaciones de alimentos no perecederos para los necesitados. La pastoral social cuenta con el apoyo de cada uno de ustedes. También quería avisarles que el grupo de jóvenes La Paz de Cristo nos encontramos a las 7 en el Salón Parroquial de la Capilla, Cristo de Perdón. Que pasen buenas. A las 7 se reúnen los jóvenes. Todos los jueves. Jueves, muy bien. Jueves a las 7. Gracias por la invitación, la parroquia. Padre Robert Alcántara, para mí siempre una alegría poder venir a celebrar con ustedes. Ahora pues les imparto con mucho cariño.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 Wow Estaba olvidado, pero Jesucristo de mí se acordó, se llevó mi pena, se llevó mi llanto y de su esperanza. Mi corazón lleno mira lo que hizo, míralo, míralo, mira lo que hizo en mí. Él me levantó y me liberó, mira lo que, hizo en mí. míralo. Míralo, Él me levantó y me liberó. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más,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 Pusano